Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano. Ya estamos en episodio 27 y estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes. Otro episodio, vamos a empezar, dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Hicimos nuestro primer episodio, bueno, dos episodios, pero mi primera vez haciendo un episodio aquí en el cotorreo coreano con un invitado y estuve muy feliz que lo hice con David primero que nada porque pues siempre quiero hacer como un video o algo con alguien que me siento como súper, súper cómoda y con David pues siempre, ¿no? También estuve súper feliz de ver que ustedes estaban muy, muy emocionados de verlo en mi video. ¡Ay! ¡Ay! Estaban este, todos súper interesados en el ver, ver ese video. Me sorprendí bastante con el número de vistas en mi video pasado porque normalmente en un episodio del cotorreo coreano no me salen muchísimas, muchísimas vistas solo porque pues es, es solo un video de yo así cotorreando por una hora y obviamente no muchas personas van a querer ver. Me, hablar por tanto tiempo, pero, pero, pero, ese, ya no puedo hablar, pero ese video con David, pues me sorprendí bastante con cuántas personas les gustó ese video. <ríe> no puedo hablar hoy, ¿qué está pasando? La verdad es que creo que todo este fin de semana, neta, estuve en mi cama, no haciendo nada, no usando mi cerebro, no trabajé para nada, descansé al 100% viendo puro, puro Netflix y siento que aún no estoy como en mi modo de trabajo, y no puedo hablar bien, no sé por qué. Tal vez también tiene que ver con cuánto café tomé. ¿Cómo están, chicos? Hoy es un lunes aquí. Ay, ya no puedo, o sea, sé que lo digo como cada una vez al mes, siento, pero aún estoy como en shock de que ya estamos en febrero, pero no solo estamos en febrero, estamos casi a finales de febrero, y aparte lo hace peor porque febrero es más corto que otros meses, entonces ya casi vamos a estar en marzo. Se me hace tan tan loco que se nos está pasando el tiempo así, siento que aún se nos está pasando el tiempo tan rápido, pero al mismo tiempo como que seguimos en el mismo lugar, no sé. Como que, es no sé si es por la pandemia, pero así siento. Cada año se me hace más rápido, cada mes se me hace más rápido el tiempo. Y no sé qué hacer con eso, no sé. No sé cómo sentirme, como que me da miedo al, también al mismo tiempo, por cómo va tan rápido el tiempo. Pero bueno, hoy estoy tratando este nuevo micrófono que compré para ver si sí si me gusta o no. Ustedes déjenme en los comentarios abajo eh, cuál... ¿Qué, qué micrófono les gusta mejor, este o el que normalmente usaba antes, eh, lo compré porque ya quiero estar invitando a más invitados y quiero usar dos micrófonos separados para las dos personas, pero aún como que estoy viendo qué onda, estoy viendo cuál me gusta, estoy viendo si sí si me gusta o no, porque siempre quiero darles la mejor calidad aquí en, en este canal. <ríe> Pero hoy vamos a estar probando este micrófono y a ver, porque no, no creo que esté tan mal. Eh, nada más quiero ver sus opiniones también, porque es, sus opiniones es lo más importante aquí en este canal, obviamente. Porque todo lo que hago es para ustedes. Así que déjenme en los comentarios qué tal. Y bueno, hoy es un lunes aquí y ya estoy haciendo este episodio. Ya... Ya quise apurarme a hacer este episodio porque aunque hice los episodios con David y los subí cada semana, siento que había no había hecho un episodio en mucho tiempo solo porque esos dos episodios con David lo hicimos en un día, entonces obviamente tuve una semana de no hacer no grabar un episodio sola. Y no sé, se sintió raro no hacerlo porque luego cada semana. Es como una rutina para mí ya sentarme aquí a grabar para ustedes un episodio y como no lo, hizo la, no lo hice en la semana pasada, se siento bien, bien raro. Pero aquí estamos otra vez. Lo que sí he notado con Instagram es que siento que Instagram borra mensajes de voz, bueno, mensajes en general. Cuando pasa el tiempo siento que Instagram nada más borra los mensajes, los que no he leído y ay, me, me choca porque he estado tratando de ver los mensajes que me mandan y he notado que no hay muchos mensajes como antes, y quería leer las que no había leído antes, pero ya no podía porque no estaban ahí. Entonces, no está que no sé no sé qué está pasando. Si ustedes saben algo de cómo, cómo es Instagram, déjenme saber porque estoy súper confundida. La otra semana vi muchos mensajes que me mandaron como al principio del año y ahora no puedo ver ningún mensaje que me mandaron al principio del año. Este segundo, también he visto muchas personas que me mandan mensajes de voz y luego no los leo, no los pongo en el podcast. Y se enojan conmigo por no ponerlo o se ponen tristes por no ponerlo. Pero se los digo una vez más, no voy a poner mensajes de voz que sean demasiado largos porque, primero que nada, siento que es mejor hacerlo más corto solo porque si no las personas se pueden aburrir, especialmente si estás contando una historia muy, muy larga. A veces me mandan literalmente como 10 mensajes de voz que... También lo que se me hace importante es poder darle más oportunidad a más personas para poder participar en este podcast. Y como este video normalmente es de como 40 minutos a una hora, no siempre voy a poder poner a todos este, en cada episodio. Y para poder poner a muchos, quiero que ustedes también hagan sus mensajes de voz más cortos. O sea, gracias por mandármelas, pero no voy a estar poniendo las que literalmente son como de más de 5 a 10 minutos. Este, y por eso no los he podido subir para las personas que me han mandado mensajes muy largos y se han bueno, me han dicho que ¿por qué no subes mis video, mis mensajes de voz y así? Es solo por eso, porque no quiero estar poniendo mensajes de voz demasiado largos aquí, así que si quieres mandarme uno, please, please, hazlo más corto o si sientes que mejor te, te explicas, mejor en algo escrito, si no quieres mandarme un mensaje de voz, lo puedo leer, nada más déjamelo saber allá en el mensajito que quieres que lo lea, este en vez de explicarlo todo para que lo hagamos un poquito más rápido. Y eso es, nada más quise aclarar esas cosas porque ve, veo que muchas personas se ofenden algunas veces cuando les digo que estoy tratando de poner a todos ustedes en mi podcast, pero… Honestamente yo soy una persona que está haciendo todo esto Y a veces se me hace muy difícil como controlar todo lo que puedo poner aquí en un video Y sí, eh, eso es todo lo que iba a decir Pero bueno, vamos a empezar con el episodio <risa> Ya no sé por qué estoy tan cansada hoy Cuando les dije que estuve he estado descansando todo este fin de semana He estado durmiendo bastante No sé por qué oh, estoy así agotada y es por eso que he estado tomando mucho café. Y no sé si es por eso, pero... Uy. Bueno, vamos a empezar con el episodio otra vez con las tres cosas importantes. Eh, número uno, los, los positivos. La verdad es que estos, estos días, creo que mis días han sido tan como X, normal. No ha sido nada... Literalmente no he tenido nada como grande, nada dramático, nada bueno así, o nada malo así, que me ha pasado, pero eh, una de las cosas que me pone muy feliz es que una de mis mejores amigas, que es de Malaysia, Malaysia, Malaysia, <ríe> una de mis mejores amigas, la conocí desde la universidad, bueno, desde entonces siempre ha sido mi mejor amiga nada más que ella tuvo que regresar a su casa después de graduarse de la uni conmigo y ella ha estado trabajando allá y no la he visto en años. La última vez que la vi, de hecho, fue cuando yo fui a visitarla en Malaysia eh, porque ahí vive, pero aparte de eso, pues después no la vi, solo nos vimos por como FaceTime y así. Pero, ¿qué creen? Estoy súper feliz porque ella ya va a regresar aquí a Corea eh, a, Siempre ha querido vivir aquí en Corea otra vez después de graduarse. Y estuvo, estuvo buscando maneras de venir a Corea para trabajar y para quedarse aquí. Y estoy súper, súper emocionada porque ya llegó a Corea. Ya está aquí. Nada más que eh, la voy a poder ver cuando acaba su cuarentena este fin de semana. Creo que la voy a poder ver el viernes ya. Estoy súper emocionada, chicos. Es que no entienden. Siento que siempre algo que siempre he dicho como, como soy alguien muy como internacional hay que decir como tengo muchos amigos de México, de Estados Unidos, de Corea, este, y aquí en Corea especialmente tengo muchos amigos internacionales que vienen de diferentes países igual como yo, ¿no? Y siempre lo que he notado es que yo como soy alguien que a mí me gusta ya estar segura y como que me gusta estar quedarme en un lugar, sentirme cómoda en un lugar por mucho tiempo. Eh, yo soy la única que en serio se ha quedado aquí en Corea por años ya viviendo aquí, bien. Mientras que muchos de mis amigos, como aún estamos en nuestros 20s y así, quieren estar buscando su vida en diferentes lugares y ver qué les gusta y todo eso. Cada vez que me vuelvo muy buenos amigos con alguien, esa persona siempre me abandona y se va a otro país o algo, siempre me ha pasado desde la uni, o sea, cada vez que me presentan a alguien y acabamos siendo mejores amigas, se van, se van a estudiar a Estados Unidos, se van a, no sé, a trabajar a otro país, se casan con otra persona de otro país y se van, siempre ha sido así, como que siempre me ha puesto, muy triste, nada más porque tengo muchos amigos, nada más que no los tengo aquí al lado de mí y ahorita de hecho tengo a varios amigos que pues por esas razones no los he podido ver, eh, pero ella fue una de ellas, esas amigas mías que siempre dije, wow, es mi mejor amiga por vida, pero pues se fue y como estamos lejos, aunque, son, aunque somos mejores amigas, es muy difícil estar hablando con ella todo el tiempo, no obviamente aunque es somos mejores amigas, no vamos a estar así hablando todo el tiempo, hablando de todas las cosas que nos pasan, pero con ella sí fue una de las que yo traté mucho de seguir hablando porque no quiero perderla como amiga y estoy súper feliz, obviamente ahora ya que ella regresó y ya se va a quedar aquí por unos años más, quién sabe cuántos años, pero... Más que un año, obviamente. este Y ya la voy a ver muy pronto. De hecho, ahorita, justo antes de grabar el podcast, hablé con ella. Y, y... Ay, no sé, estoy muy feliz. Bueno, entonces, este es uno de mis positivos. Ya quiero verla. También, si me siguen en mi segundo canal, donde blogueo todo, ahí la van a poder ver muy pronto, porque voy a estar blogueando todo. Eh, no sé, estoy muy feliz de verla. Estoy muy feliz de que de que ya voy a poder estar con ella más tiempo, eh, feliz de que tengo a alguien al lado de mí ahora en el mismo país con quien puedo hablar de muchas cosas que pues siento que me hacía falta bastante estar tan lejos de ella. No sé si ustedes han tenido relaciones a distancia pero con amistades y creo que para mí se me hacen más difícil amistades que relaciones así de amor porque hay algunas cosas como cuando algo me pasa y necesito ayuda, o no, no es de que ayuda, pero necesito a alguien con quien puedo, quiero hablar sobre algo que me está pasando, como no sé si estoy ansiosa, si tengo depresión y cosas así. Por ejemplo, esta es una amiga que me entiende al 100% cada vez que le hablo sobre, sobre mis problemas así este, desde la uni y… Muchas veces como no hablamos todo el tiempo y ella está en otro país y tiene tu vida allá, y yo tengo mi vida aquí con personas que ella tampoco conoce y yo no conozco sus amigos bien, a veces se me hace difícil llamarle y nada más decirle, oye, estas cosas me están pasando, como que estoy muy triste, que no sé qué, porque, no sé, siento que también quiero darle su espacio a veces, no sé, no sé qué es, pero… Con, con relaciones, con mis amistades a distancia, a veces siento que por la distancia y porque ya no saben cómo es mi vida aquí, con mis personas y yo tampoco sé cómo es su vida allá al 100%. Eh, o bueno, no sé, no es de que no sé cómo es su vida, pero no estoy en su vida allá eh, físicamente. Siento que cambia un poquito de cómo es la amistad. Siempre he sentido como mal por eso, porque me siento muy triste, ¿no? Porque siento que desde nuestra amistad desde la Uni ha cambiado bastante desde que ella se fue otra vez, pero también aprecio muchísimo a mis amigas que han tratado bastante de, de poder seguir con esta amistad como, como siempre, y aunque no siempre va a ser lo mismo que antes, sabemos que pues aún tenemos a alguien con quien puedo como... Eh, pues, depender y sé que siempre van a ser parte de mi vida y siempre van a ser mis amigas, ¿no? Y ella es una de esas personas con las que siempre he querido regresar. Hasta había pensado en ir a Malaysia a buscar trabajo allí porque en serio, con que sentía que la necesitaba mal. Era una de esas amigas que neta me ayuda bastante cuando tengo problemas y me da muy buenos consejos todo el tiempo. Pero ya regresó a mi lado, ¿No entienden qué tan emocionante todo esto es? Eh, y sí, se los quise decir porque estoy muy feliz. Pero bueno, eh, aparte de, de que va a venir mi amiga, también eh, una de las cosas es que creo que he estado un poquito más calmadita, un poquito más tranqui estos días de cómo me he estado sintiendo. Me he estado sintiendo menos estresada, menos ansiosa. Y creo que es porque de la nada estuve como súper cansada de estar pensando demasiado, súper cansada de estar te, estresada de todo. De que dejé de preocuparme por como mi futuro y todas las cosas en mi mente que antes tenía. Como que dije, ya sabes qué, puta, o sea, ya no puedo, ya no puedo. Y traté de como que nada más literal let go. Dejar de pensar demasiado, y ya sé que es súper difícil dejar de pensar cosas porque hay cosas que no puedes controlar, que empieza tu cerebro a... Pero al mismo tiempo, no sé, creo que fue como... Hasta mi mente se, se cansó de todo eso y dije, ya, basta. Que mi mente se descanse un poquito. Y no sé cómo fue, la... ¿Cómo fue eso, no sé cómo fue de un día al otro, nada más... Dejé de pensar. Básicamente, lo que estoy diciendo es que I didn't give a fuck. O sea que... Me valen madres ahorita. <ríe> si vamos a exagerar un poquito, como que me valió madres todo, de la nada. Y empecé, empecé a hacer lo que quería hacer en ese momento y si no quería hacer algo, pues no lo hice. Creo que por eso dejé de pensar demasiado. Eh, y raramente estando así por unos días, como que yendo con el flow de la vida. O sea, literal hice lo que mi mente quería hacer en ese momento, sin preocuparme por, ah no, pero tengo que acabar este video para mañana, cosas así, ¿no? Nada más hice lo que quise hacer. Y de la nada empezaron a llegar oportunidades que no son súper grandes, no son como life changing ni nada de eso, pero aún así fueron cosas chiquitas que me llegaron y pues creo que por esas oportunidades que de la nada me llegaron, empecé a trabajar otra vez de nuevo, pero con un, con un mente más fresh, como que te, tuve un poquito más de inspiración que antes, pero sin todas las preocupaciones que tuve antes, igual, igual como que creo que empecé a ver un poquito más de esperanza, no sé, no sé qué fue, pero raramente estos días me he estado sintiendo más ligera de, de las preocupaciones, del estrés, de todo lo que antes tenía. Nada más como que me siento más light. Me siento mejor. O sea, no es de que mi vida. Ha cambiado a lo mejor, para nada, es lo mismo, mis días son aburridos igual que siempre, pero pero estoy bien, no sé cómo más explicarlo más que decir que me siento más light, me siento más ligera, siento que no tengo tantos problemas en mi mente ahorita, porque no estoy pensando mucho, duermo súper bien estos días igual y no he tenido días así en mucho tiempo, entonces me está gustando cómo me siento, eh, no me estoy presionando en, en hacer cosas que no quiero hacer y estoy feliz. No estoy diciendo que estaba infeliz antes, pero al mismo tiempo como que, no sé, me siento como otra vez más ligera. <ríe> no sé cómo explicarlo. ¡Ah! Hoy no puedo hablar, perdónenme. Este, este episodio tal vez lo hubiera hecho otro día, pero no voy a tener más tiempo, así que lo estoy haciendo ahorita. Pero ay, no, no puedo explicarme bien, me siento retonta ahorita, pero... Pero espero que me entiendan. O sea, no puedo seguir hablando de esto porque no, no puedo explicarme más. Pero bueno, vamos a seguir con un negativo. Y la verdad no estaba pensando mucho en qué decir para lo negativo. Porque estos días, otra vez, como les dije, mi mente ha cambiado de cómo he estado pensando en cosas y viendo las cosas. Que estos días, nada de lo que veo se me hace como un negativo. Porque estoy nada más así de que, otra vez, ¡me vale madres! O sea, cosas buenas me pasan, cosas malas me pasan, digo, ¡whatever! Whatever, literal, me vale. Cool. Seguimos con la vida. Pero sí encontré algo, de hecho fue ayer, justo ayer. Que bueno, una de las cosas es que con, las, con, la, con los casos del virus que están subiendo más y más aquí en Corea, he eh, eh, notado que ya no voy a ir a poder, bueno ya no sé si voy a poder ir a México ni a algún país de vacaciones este año. Y lo noté mucho porque ayer ayer estaba con mi novio y estábamos viendo Spider-Man, esa película, el Spider-Man, el que no, se me olvidó el nombre de la película, pero es Spider-Man el que se va de viaje a Europa eh, con su clase. Estamos viendo cómo estaban en Europa, estaban en Italia, se me olvidó dónde. Y no entienden cuánto, cuánto, cuánto viendo eso me di cuenta de que quiero ir de viaje otra vez, con mi novio, y él, cuando estamos viendo eso, él también estaba de que, wow, quiero estar allá, o sea, estábamos como, oh my god, quiero estar allá ahorita. Y él nunca ha ido a algún país como en el oeste, siempre ha viajado, pero adentro de Asia. Entonces, este me dio estas ganas de enseñarle, pues, Estados Unidos, ir a Estados Unidos con él, Ir a México y descansar con él en Cancún, Tulum. Y no sé, este, estábamos hablando ayer de viajes, ¿no? Y nos acordamos como, como estuvimos juntos desde la universidad. Siempre decíamos, ah, cuando graduemos de la uni los dos vamos a ir a Europa. Porque pensamos que cuando nos graduamos íbamos a tener el tiempo y el dinero para poder ir. Pero pues no pudimos ir porque obviamente no se pudo, porque primero que nada no tuvimos el dinero, tuvimos que buscar trabajo justo después de graduarnos, no teníamos dinero y segundo, como cuando ya encontramos el trabajo y ya teníamos el dinero para ir, ahora no tuvimos el tiempo para poder ir y luego después de eso obviamente vino la pandemia y pues también no podemos ir y me puso triste de la nada ayer viendo eso, como que al saber que ya no voy a poder viajar por un rato y ya no he podido viajar por un rato, me puso triste. Aunque lo que es interesante es que veo en Instagram a muchísimas personas viajando muchísimo alrededor del mundo y no sé cómo le hacen durante la pandemia. Pero sé que si quiero, sí voy a poder. Aunque sea la pandemia, si quiero, sí voy a poder. Nada más que... Por ahorita como que me da demasiado miedo, primero que nada, viajar así en la pande en plena pandemia. No sé cómo las otras personas lo hacen, neta. Nada más me puso creo que triste porque quiero poder viajar sin preocuparme, quiero poder viajar como antes, quiero salir como antes. Ustedes saben que yo y mi novio nos conocimos en un festival de música, entonces cada año íbamos a como tres, cuatro festivales de música y me dijo, y. No hemos ido a uno en dos años, o sea, nos perdimos como a seis oportunidades para ir. este, No sé, quiero poder salir, quiero poder ir a un festival, quiero ir a fiestas grandes, reuniones grandes. Y ya sé que aunque llevamos dos años en esta pandemia, la verdad nunca me puse a pensar, ni me había ponido tan triste así de estar en la pandemia y por no poder hacer cosas porque aunque en realidad sí cambió mucho la pandemia, sí cambió nuestra realidad mucho, obviamente, ustedes también, no cambió tan drásticamente mi vida en, en estos dos años, porque creo que en mi vida personal muchas cosas pasaron, como de mi trabajo y cosas así, que no tuve, no, ni pensé en salir, ni pensé mucho en viajes ni fiestas en estos dos años, pero ahora, no sé, de la nada empecé a pensar en lo triste que, no sé, que cómo ha cambiado la pandemia nuestro nuestra vida y como que me, me llegó muy fuerte ayer y ya sé que pues muchas personas en esta pandemia no han podido hacer muchas cosas, ni han podido salirse de la casa y así. Para algunas personas pueden decir que ay sí lo has tenido más fácil que otras personas en esta pandemia y sí, ya lo sé, gracias a Dios pero al mismo tiempo en mi realidad y en mi vida, no sé, con que siento que tal vez estos dos años yo pensé que muchas cosas como, no sé, mi estrés y todo eso, el trabajo me ha afectado bastante mi salud mental y he estado muy triste y ansiosa y todo eso, pero también ahora que lo pienso siento que esta pandemia y esta realidad ahorita que estamos viviendo no poder salir mucho y siempre estar atascada aquí, tratando de encontrar contenido que hacer aquí adentro en vez de salir afuera, como que me ha afectado un poco, la verdad, sin haber pensado. O sea, no sabía que cuánto me había afectado todo esto y cuánto, he, cuánto quiero salir de Corea, viajar otra vez. Como que siento que mi, mi vida estuvo en pausa por estos dos años y obviamente sé que no soy la única que piensa así, pero como que... Habí, Muchas personas me habían dicho eso desde el año pasado, que sienten que su vida ha estado en una pausa y yo no lo había sentido hasta ahora. <ríe> como que, porque tantas cosas me pasaron este año, o el año pasado, desde, desde 2020, que no lo había pensado así hasta ahora. Dije, wow, neta siento que estoy como atascada ahorita, no sé qué hacer eh, y espero, espero poder ver un cambio, no sé. Por lo que veo ahorita con los casos y cómo está Corea, no, no creo que... Creo que vamos a estar así por mucho tiempo más, pero por favor, ¿quién ya está harta? O sea, hasta acá con este pinche virus, yo, ya no puedo más. O sea, siempre saben que me pone muy como triste a veces porque veo muchos, muchas personas en mi Instagram y muchas personas... En mis comentarios diciendo, "G, extraño cuando hacías videos afuera, cuando bailabas afuera con gente o como no sé, entrevistando a personas afuera o yendo a diferentes restaurantes, como cosas así." Y chicos, neta quiero hacerlo nada más que no quiero hacer, no quiero arriesgar cosas y la gente y yo y mi familia, especialmente porque vivo con mis padres también. No quiero arriesgar nada solo para un video, ya saben. Y por eso he estado haciendo muchos videos aquí adentro del estudio, pero, ay, no sé, se me hace un poquito triste. Ya quiero regresar a cómo estábamos antes. Y bueno, ese fue mi negativo. ¿Ustedes cómo están ahorita? O sea, ya sé que ya llevamos bastante tiempo en la pandemia y como que cada país es diferente con cómo lo han tomado. Um, pero... No sé. Pero sé que todos ustedes también deben... Han de estar así. Así que, bueno. Por último, algo que estoy muy agradecida... Hablando de la pandemia, es que... Para mí, gracias a Dios... Bueno, de hecho, aquí en Corea ya llegamos a más de 100.000 mil casos, creo. O sea, éramos un país... Éramos el país que no tenía tantos casos comparado a otros. Me acuerdo que... Al principio de esta pandemia, <ríe> me acuerdo, güey, me acuerdo cuando hice un vlog subiendo y el título era como, estamos en una emergencia de nivel 2 en Corea porque subimos a 500 casos al día. Y todos los comentarios de gente en Latinoamérica está como, sí, 500 casos al día. O sea, nosotros estamos a 5,000 <ríe> y yo así de que wow, O sea, era así estábamos Corea, así estábamos de bien con los casos, bueno, a comparación con otros, otros países, pero de la nada con el Omicron y, uff, o sea, muchísimos problemas aquí de cómo estaban tratando el virus y la pandemia, que ahora subimos muchísimo y estamos muy mal, pero subió, subió muchísimo los casos aquí, que da mucho miedo, pero otra vez, de que estoy agradecida porque aparte de que estamos con, en tantos casos, estoy agradecida, pero también al mismo tiempo súper sorprendida aquí que ni una persona que conozco alrededor de mí le ha tocado el virus, especialmente mi familia y mis amigos, mi novio y la familia de mi novio, pero sí, estoy sorprendida y agradecida. De hecho, tengo un amigo que sí tuvo el virus, pero lo lo tuvo en Estados Unidos cuando se fue de trabajo eh, Y mejoró inmediatamente, gracias a Dios Pero, pero sí Uf, Otra razón por la que no quiero viajar es porque No solo me afectaría a mí, pero a otras personas Que voy a ese país y también cuando regreso con mi familia O sea, no lo quiero pensar Por eso no estoy viajando Y no sé cómo otras personas viajan tanto estos días O sea, literalmente estoy en Instagram Y estoy viendo a tantas personas que conozco Que se van a... País, o sea, están literalmente viajando como si no hubiera pandemia Y cuando veo sus historias, ni mascarilla, o sea, nada Solo tal vez una mascarilla mientras que están en el avión Pero nada, o sea, parece que están viviendo en otro, en otro, no sé, en otro mundo No sé cómo le hacen, pero bueno Vamos a dejar de hablar de esto porque me está poniendo muy triste Y vamos a escuchar mensajes de voz, la verdad, hoy como no tengo mucho tiempo, eh, solo traje un mensaje de voz para escuchar y otro que no es un mensaje de voz, me escribió un mensaje. Este Otra vez les quiero decir que me pueden mandar mensajes que no sean de voz, si quieren, si les da mucha pena, lo, pueda, lo puedo leer yo. Así que vamos a estar leyendo y respondiendo. Escogí estas dos porque creo que son buenos temas para este video y aunque son solo dos, hay mucho de lo que quiero decir, así que vamos ya a escuchar el primero, ¿vale? Soy Elena de, de España y tengo 18 años y veo tus vídeos desde, desde básicamente tus comienzos, desde que tenías como 10.000 seguidores o algo así. Y primero que nada quiero decirte que me encantan tus vídeos, me siento muy identificada contigo y que hables de tus problemas y de tus vivencias. Me ayuda a mí también a saber cómo vivir con los míos y a, y a saber que no estoy sola, a sentirme más acompañada. Y bueno, muchísimas gracias por eso. Sigue así y espero que sigas teniendo pues mucho éxito ahora con tu, con tu marca de skincare que ojalá pudiese comprar, pero bueno, ya veremos en el futuro. Eh, ojalá que sí. Y bueno, lo que te quería decir. Bueno, primero que nada, gracias por todo eso. Y también, ya sé que muchos de ustedes afuera de México están esperando a que lance mi marca de skincare en sus países. Se me está haciendo más difícil de lo que pensé poder venderlos internacionalmente y sé que lo quieren los quieren, quieren mis mascarillas y gracias por quererlos tantos, nada más que denme un poquito más de tiempo, es más difícil de lo que piensan y más costoso de lo que piensan, así que un poquito de paciencia y vamos a seguir con el mensajito de vos. Eh, yo llevo a eh, una relación a distancia con un chico coreano desde que es y de K-Pop además, desde hace eh, dos años y medio. Y... Es muy duro porque le quitan todo el rato el teléfono y desaparece durante cierto tiempo y no sé cuándo se va a terminar la relación o cuándo... o si tiene algún futuro y con la pandemia pues no sé. Y quería saber por qué son así los contratos en la industria del K-pop. ¿Por qué no les dejan nada de libertad? ¿Por qué no pueden estar con el teléfono? ¿Por qué se los quitan, les borran, les miran las aplicaciones y no les dejan tener ni res Se me hace muy injusto. Por mucho que seas un artista, ¿por qué no puedes tener el el derecho a tener una simple red social o amigos o hablar con gente o tener pareja o salir el pobre está todo el día practicando no está haciendo nada más que eso y lleva un montón de tiempo y no le debutan yo le digo que si siente que no va a conseguir nada que también que nos, que lo deje no bueno y luego también quería decir, me piden a veces muchas cosas sexuales y yo no... Muchas veces no me siento cómoda haciéndolo, pero está mal. ¿Qué? Está mal. Mal que... A veces, no sé si soy muy egoísta por no querer enviarle lo que quiere, pero es que... No me siento cómoda. No sé. Bueno, muchos besos y mucho amor. Siento esto. Estos mensajes tan horribles, bueno. Ay, ay, ay, a ver. A ver, a ver. A ver. Muchas cosas que decir, ¿verdad? Les dije... Muchas cosas que les quiero decir aquí con solo este, un mensaje de voz que me mandó. Primero que nada, primero que nada eh, vamos a hablar sobre esta relación a distancia. Dice que su novio de dos años y medio, o cacho, es un trainee de K-Pop Idol y por eso no, la, no le deja usar su celular... No puede usar redes sociales y todo eso. Dice que es injusto y que por qué lo hacen así, porque son los contratos y todo eso. Y bueno, primero que nada, obviamente yo no he tenido experiencia con eso. Porque yo nunca he sido K-pop idol, ni trainee, ni nada de eso. No he, no he conocido a ninguna persona que fuera trainee tampoco. Entonces no quiero como decir cosas que no sean ciertas. Así que quiero que sepan que todo esto es de lo que yo pienso, mis opiniones. Y no se lo tomen todo en serio. De lo que yo sé, de lo que yo entiendo, es que aquí en Corea especialmente, ay un rumor una cosa negativa que encuentran en su vida, como un, un error que comete en su vida, puede completamente arruinar tu trabajo, especialmente en esta industria del entretenimiento, del idol, de, de celebridades, básicamente. Eh, esta industria aquí en Corea está viva por un cierto imagen muy... Bueno, especialmente con los idols, hay que decir, que muchos son hay que decir, muy muy chiquitos de edad, eh, su imagen y su reputación tiene que ser al 100% como muy puro y, y perfecto, hay que decir, en, en diferentes maneras, o sea, en ciertos aspectos de, obviamente, como lo físico, que tienen que verse muy bonitas, muy bonitos, muy guapos, muy, muy delgadas, whatever pero aparte de eso también tiene que ser como en, el, en la imagen o sea, este Airo tiene que ser una persona decente en los ojos de, las, de los coreanos por, por eso le, por, le dan ese, esa fama lo diferente de Corea y otros países es que en serio esta imagen y esta reputación es tan importante que si encuentran un error de tu vida eso literalmente puede que pierdas esa fama inmediatamente, las personas aquí en Corea son muy muy estrictas con eso cuando ven a alguien porque no solo vamos a estar como viendo a alguien como un role model, no solo vamos a estar como amándolo solo porque cantan bien, al mismo tiempo piensan que una persona de figura pública tiene que mantener algún tipo de responsabilidad siendo una persona mejor eh, porque muchas personas los ven como, como un role model, otra vez eh, Especialmente muchos chicos, muchos, muchas personas jóvenes ven a estas celebridades más así, ¿no? Como diosa eh, Y por eso creo que muchas personas quieren estar seguros de que personas como celebridades Y figuras públicas estén a ese estándar, muy alto Ahora, yo personalmente siento que ese estándar es demasiado alto Siento que no debe, todos cometemos errores, debería de ser un poquito más como chill. Aunque hay a veces, hay algunas instancias en donde digo que okay, ese error que cometió, ese error, algunas veces es ilegal y es como que, güey, adiós. O sea, necesitamos cancelarte. Pero aquí en Corea ese, esa, cancel, esa cancelación, ese ser cancelado siendo famoso, es de otro nivel, yo siento. Eh, no sé si han escuchado mucho pero cuando sale un airo por ejemplo y salen rumores o gente diciendo en su pasado como en la misma escuela de esa persona diciendo que tipo esta persona antes de que debutó hizo estas cosas, por ejemplo una de las cosas más grandes entre airos es que hay muchas personas que salen diciendo ese Aero, que ahorita es súper famosa hacía mucho bullying en la escuela antes y ahora está actuando como si fuera como una niña súper cute Bailando así nomás Con toda la fama y todo el dinero Y por eso muchas personas salen y dicen Esa persona en realidad Me arruinó mi infancia Por todo el bullying Y salen con todas esas cosas Esas cosas del pasado que hicieron Literalmente afecta a su trabajo Y pueden perder Todo, pueden perder esa fama Pierden su reputación Pierden su contrato Y, y creo Que por eso, la verdad me imagino que es, ha de ser difícil de parte de la agencia Poder controlar a todos sus trainees, todos los idols que tienen Si esas personas, si esos idols están usando especialmente su celular Lo que estoy diciendo es que hasta influencers, gente normal Todos nosotros cometemos errores Especialmente estos días subiendo cosas en el internet Diciendo cosas en el internet, en las redes sociales Diciendo cosas que... A veces otras personas lo toman mal o diferente. Nunca sabemos qué vamos a decir en el Internet que nos puede afectar luego en 10 años, este, porque cometemos errores todo el tiempo, ¿no? Es algo normal. Pero creo que por es esa razón las agencias quieren siempre ser más cuidadosos con eso, porque especialmente con el celular y el Internet, lo todo lo que subimos en Internet se queda por siempre. Yo también, de seguro, luego, después de 15 años, si cometo un error, pueden encontrar, van a encontrar, o sea, los haters van a poder encontrar todos los videos de antes, este subirlo otra vez y buscar algo en mis videos que digo que puede ser ofensivo, no sé, y usarlo contra mí. Siempre lo ven cuando alguien se es cancelado en el internet y creo que por esa razón las agencias creo que quieren controlar a sus idols A que no usen su celular Por si acaso conocen a alguien que sea tóxico Conocen a alguien que los quiere usar por alguna razón Usen sus redes sociales y suban cosas que no deben de subir Aunque la verdad es que el problema yo siento que Pues es la sociedad coreana que los ponen en un estándar demasiado demasiado alto Ahora una cosa que sí digo, es que todos o sea, todo el mundo ya sabemos que no hay libertad siendo Iron. pero lo que yo quiero decir es que las personas que audicionan y se meten a esa industria para ser trainees como tu novio, pues yo pienso que lo han de haber hecho sabiendo esto, que ya no van a tener esa libertad, y lo hacen para una razón lo cual es su, su sueño de ser Iron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu novio piensa que todo eso aún... Si piensa que todo eso aún le vale la pena, pues tal vez por eso se queda en su agencia y sigue viviendo así, sin su libertad, hay que decir, ¿no? Y pues, no sé, creo que muchas personas también, imagino que si es si es un trainee de Airo sin la libertad de usar su celular, sin poder hacer muchas de las cosas que ahorita queremos hacer... Este, lo hacen porque luego tal vez tienen esta esperanza de que se ponen súper famosos como BTS hay que decir y pues para ellos algunos años de no usar su celular tal vez sí les, sí les valió la pena para poder ser un héroe famoso y poder llegar a ob obtener sus sueños ¿no? de ser idol no sé si me entiendo ay no sé por qué no puedo hablar hoy pero bueno creo que más que las agencias el problema viene de la sociedad coreana siendo tan como estricto con las figuras públicas y ahora que lo pienso, que lo estoy diciendo no solo es Corea, pero también nada más son las personas en general los haters porque yo también siendo youtuber e influencer he notado que como cuando viene de personas, celebridades personas, figuras públicas aunque yo no estoy diciendo que yo soy una celebridad ni nada cuando viene de gente que tiene muchos seguidores estos días en este mundo del internet, como youtubers, influencers, idols, actrices, actores, whatever, siempre va a haber haters, no solo en Corea, pero afuera de Corea igual. Siempre van a haber gente que quiere encontrar algo de esa persona famosa para hacer que se vean mal, para arruinar su su reputación, siempre, siempre va a haber alguien que va a estar buscando y encontrando ese un error que comete para arruinarle todo. Y lamentablemente el estándar aquí en Corea como es muy alto. Pues obla obviamente hay muchas personas que van a encontrar un error chiquito. Y pues van a hacerlo un rumor grande. Lo van a poner en todas las noticias. Y eso pues, las personas luego se meten demasiado en cosas que ni se les incumbe. Y pues por eso muchos de los coreanos aeros se meten en todo este lío en las noticias y los cancelan y pues ya saben, igual con muchos youtubers aquí en Corea, eh, entonces creo que por tanta presión de la sociedad de que ellos tienen que ser perfectos y no pueden cometer ni un error por eso siento que ellos tienen y sienten que tienen que mantener esta imagen perfecto porque si no, pues ya no tienen trabajo y otra vez pierden su reputación. De seguro su agencia también es la razón por la que agencias grandes así están controlando tanto a los airos, Porque no quieren que su airo de su agencia pierda esa reputación. Porque eso va a afectar la reputación también de la agencia. Obviamente va a perder mucho dinero si por lo menos alguien encuentra algo. Y por eso es que de lo que yo sé, muchos de los airos muy, bueno, muchas de las agencias no dejan que los airos tengan una vida más como normal afuera hasta un cierto punto de su carrera o edad, depende de la agencia, este no los dejan hacer nada porque sienten que a esa edad tal vez aún sienten que no los pueden... no pueden confiar en ellos el 100% para poder seguir con esta imagen y reputación que se supone que tienen que tener a esa edad no sé este y la verdad como yo estoy hablando contigo que me mandaste un mensaje de voz lo que yo te quiero decir a ti es que aunque sea lo que sea que sea las razones por las que las agencias hacen eso y la razón por la que tu novio está así en esta situación la verdad yo solo estoy yo estoy pensando en tu, en tu situación que se me hace muy triste que tú tengas que estar en una relación así tan difícil porque debe de ser súper difícil para ti eh, tener que estar con alguien que pues no te puede dar todo no todo, todo el tiempo, todo su sí, tiempo y energía en ti ya llevas dos años yo no quiero decir nada malo de tu relación ni tu novio porque no los conozco pero lo que sí quiero decir cómo me siento como tu hermana grande, mayor nada más te quiero decir que siento que él también debe de estar pensando más en ti en tus emociones y cómo te sientes este, en esta relación esperándolo todo el tiempo y tal vez también puede ser importante para ustedes decidir cuál es su prioridad ahorita si, si es tener una relación contigo o su trabajo siendo aero. si es que te está haciendo demasiado difícil estar con alguien así eh, por su trabajo porque para mí como que se me hace un poquito injusto que tú estés nada más como esperándolo todo el tiempo en esa relación solo porque él no puede tener un celular con que no sé se me haría demasiado difícil pero otra vez no quiero comentar demasiado porque no sé cómo es tu relación con él pero bueno y lo último que dijiste, ugh, la neta, con, el, con lo que dijiste de que te pide cosas sexuales Chica, tú nunca, nunca digas eso otra vez De que te sientes que eres una egoísta por no querer mandarle fotos o videos Por favor no digas eso Solo porque no quieres hacer algo para alguien, especialmente si es algo sexual Eso para nada significa que eres egoísta Significa que no quieres y ya Eso, eso es todo es tu cuerpo y es tu decisión. Tú sigue diciendo que no quieres si no quieres. Y si él se ofende y se enoja porque tú no quieres y te dice que eres egoísta, ahora sí. Eso para mí es un red flag súper grande. Especialmente cuando me estás diciendo que no tiene mucho tiempo, o sea, no puede usar su celular mucho el tiempo. Y te está pidiendo cosas así nada más en esos momentos pequeños. Para poder hablar contigo, se me hace como un red flag muy grande, pero lo único que te quiero decir de esto es que no es tu culpa por no querer mandarle nada, no te sientas mal, no o sea no eres egoísta, tú nada más piensa en tu cuerpo, es tu cuerpo, es tu decisión. Si tú le quieres mandar algo, mándalo, pero no te lo recomiendo que, que lo mandes, este, no se lo mandes, no le mandes fotos así, no le mandes videos así cuando no quieres nada más eso no tiene sentido no harías algo que no quieres hacer si no fuera algo si fuera algo así normal no no no no estarías haciendo cosas que no quieres hacer en tu vida normal no con amigos es lo mismo respétate respeta tu cuerpo respeta tus decisiones okay no pienses que eres egoísta porque entonces eso ya estás dejando que él no sé te, te cambie perdónenme, hoy no puedo hablar muy bien como que no puedo expresarme muy bien Ay, me estoy frustrando pero bueno el siguiente es un mensaje que me dejó, no me dejó un mensaje de voz, me lo escribió, pero lo quise leer. Creo que es un tema muy interesante que les quiero contar aquí, así que vamos a leer. Hola G, ¿qué tal? Me da mucha vergüenza hablar por audio, así que mejor te escribo. Bueno, pues soy de España, Canarias, y quería decirte que me encanta el nuevo contenido que haces y te animo a que sigas siendo tú misma. Gracias. Espero con ansias que tus mascarillas puedan venderse en España para poder comprarlas yo también. Bueno, si salgo en tu podcast, solo quería preguntarte sobre cómo has visto el islam en Corea. Soy musulmana, por lo que tengo interés, por cómo se vea la religión. O por si tú has visto a, un, a algún coreano musulmán o no coreano musulmán caminando por las calles o alguna mezquita. Saludos. Muchas gracias por tu mensaje. Se me hizo un tema interesante para contarles aquí. Pues otra vez, yo en personal... Como no es mi religión, no sé mucho de esa religión de Islam, de ser musulmana aquí en Corea. Entonces, de hecho, justo antes de este podcast, llamé a mi amiga, la mejor amiga que ahorita les conté, este, que ya vino a Corea. Ella también es musulmana y ella ya ha tenido experiencia viviendo aquí en Corea por más de cuatro años, en la escuela conmigo y regresó otra vez a Corea a vivir, así que... La llamé ahorita a preguntarle cómo ha sido su experiencia viviendo aquí en Corea siendo musulmana y esto es lo que me dijo, ¿ok? Este, otra vez, esto es experiencia de una persona que yo conozco, así que no es el 100%, pero esto es lo más que pude traerles hoy. Y sí, ella es musulmana, no es coreana, es de Malasia Lo que ella me dijo es que viviendo aquí en Corea por más de cuatro años Nunca ha sentido ninguna discriminación súper así como shocking Como eso es discriminación Nunca nunca ha tenido experiencias así aquí en Corea De lo que ella piensa es que nada más las personas, las core, las personas aquí en Corea Como que tratan de tener una distancia con con extranjeros, especialmente si no hablan inglés. Y ahora creo que han visto o han escuchado mucho sobre cómo los, muchos de los coreanos no quieren sentarse al lado de un extranjero aquí en Corea, en lo, el metro, en el camión y cosas así. Eh, y de lo que yo veo es que es cierto, muchas muchas veces veo que los coreanos se sienten incómodos sentarse o estar al lado de, de un extranjero, especialmente si no eres como blanquito <risa> eh, y no hablas inglés y obviamente eso es, un, eso es un tipo de racismo eh, que veo y la verdad no sé no sé qué decirles del por qué es así muchas, muchas veces personas dicen que es porque las personas, los coreanos no les gusta cómo los extranjeros huelen eh, no creo que sea solo esa razón pero... Ella también ha sentido siendo extranjera. Aquí en Corea, eh, que a veces se sienta y las personas como que no quieren sentarse al lado de ella. Eh, pero ella dice que las únicas veces que ha sentido un poquito de discriminación, que no es muchas veces aquí en Corea, fue solo porque ella es extranjera, no porque ella es musulmana. Eh, luego, después de hablar un poquito de lo que ha sentido de discriminación, que es como... Lo que ahorita les dije, ¿no? Es como algo así de que, ¡qué asco! Cosas así, es más como callado. Algo que sí noté con ella mientras que hablamos es que una diferencia del racismo aquí en Corea y otros países que he notado yo igual, es que los coreanos no lo dicen afuera, por afuera, no son racistas por afuera, hay que decir. Somos ra son racistas. Hay mucha discriminación, eso sí. Pero la diferencia es que por ejemplo en España o en Latinoamérica, en Estados Unidos, muchas veces yo caminando en las calles me dicen Chin chau, chinita, eh, vete a China. O sea, cosas así me lo dicen a mi cara. Mientras que aquí en Corea casi nunca vas a ver a gente en las calles gritándote, diciéndote de cosas. Porque aquí en Corea nada más es una sociedad más como callada. Pi piensan mucho en eso de seguro hay muchas personas que son racistas y lo piensan en sus cabezas y por eso nada más en vez de decirte algo nada más como que se van y no quieren sentarse al lado de ti y nada más como que pero no te van a decir nada y por eso creo que ella me dijo que la, porque no le dicen nada a su cara tal vez no ha sentido tanto discriminación como, como antes pensaba o como las personas en las redes sociales dicen también algo que noté interesante es que ella me dijo que siempre le daba miedo vivir aquí en Corea por ser musulmana y también por ser extranjera, pero porque le daba más miedo porque había visto más cosas en el internet y las redes sociales como muchas, pers muchas personas extranjeras, muchos extranjeros hablando mal de Corea diciendo que hay mucho racismo y discriminación y que los coreanos son súper racistas y que no sé qué, le dio miedo por esa razón pero viviendo aquí en Corea la verdad nunca ha tenido muchos problemas así a comparación con otros países hay que decir, entonces como que bueno, para ella fue de que no sé si solo es mi experiencia, cada persona va a tener una, una experiencia muy diferente con el racismo y discriminación en diferentes países, obviamente, pero para ella pues, no se le hizo algo tan grande. Pero algo que sí ha pasado estos días, desde el año pasado, algo que creo que ha cambiado un poquito desde los años, es que después de todo el rollo de Taliban en Afganistán, esa comunidad de refugiados... Este, de Afganistán iban a venir a Corea o vinieron mucho a Corea eh, y esto empezó a surgir muchísimo en, en el internet aquí en Corea sobre qué hacer con estas personas aquí en Corea creo que aparte del de problema de la pandemia este, muchos problemas de la política ahorita por las elecciones aquí en Corea que ya va a ser pronto en marzo fue toda esta cosa aquí en Corea sobre si dejar que entren a Corea o no. Creo que esta fobia o esta discriminación contra los musulmanes empezó a surgir un poquito más. Este Siempre hubo esta discriminación, pero empezaron a hablar más de esto por, por lo que había pasado con, con los refugiados que muchas personas ya no querían que entraran o por o porque por la pandemia o porque nada más porque eran eh, musulmanes y pues no querían que entraran más musulmanes a nuestro país por sus razones que tenían no sé cuáles sean sus razones pero de seguro muchos eran por razones racistas <risa> este que es muy triste pero por, eh, por lo que veía en las noticias, ella sí vio una diferencia en cómo las, los coreanos eh, pensaban de los musulmanes antes de esta situación de Talibán, que era cuando ella vivía en Corea y ahora, que es después de lo que pasó en Afganistán. este Siempre en su mente, cuando antes de venir a Corea ahorita, siempre en su mente me dijo que tenía en la mente como que preparada la mente preparada de que su vida no, aquí en Corea no va a ser lo mejor, obviamente, porque si sí va, sí va a haber un poquito de discriminación. Ella siendo extranjera y ya teniendo experiencia un poquito aquí en Corea, decidió regresar a Corea, decidió vivir a Corea, en Corea, por muchas razones, obviamente, personales, pero dijo, si yo voy a vivir en Corea, tengo que aceptar que... No voy a ser la más amada aquí en este país, pero como nunca he tenido unas experiencias súper, súper malas, quiso venir a Corea. También me dijo que si no traes tu hijab, puede ser que puedas tener experiencias de racismo solo por ser extranjero, igual que cualquier mexicano, cualquier, no sé... Que no sea coreano. <risa> cualquier persona que no sea coreana. Vas a tener alguna experiencia de racismo o discriminación aquí en Corea. Siendo extranjero. Especialmente obviamente si no traes tu hijab. Pero si sí traes tu hijab. También vas a tener. Algún tipo de discriminación. Por traer tu hijab. Obviamente. Entonces ella es como que. Tener. Es, es algo obvio. Tristemente. Lamentablemente. Es algo que va a pasar. En cualquier país. Aunque no sea Corea. Ser. ...juzgada o discriminada solo por ser extranjero o musulmana. Eh, algo que ella al final lo que me dijo que quiere que lo mencione aquí... ...es que muchas de las cosas que ven en internet contra musulmanes y extranjeros aquí en Corea... ...es que es mucho, mucho racismo. Y de seguro ustedes también han visto bastantes videos sobre el racismo y discriminación... Y probablemente es porque muchas personas sí han tenido experiencias así muy malas, lamentablemente. Pero ella nunca lo ha tenido así de mal aquí en Corea, viviendo aquí. Por mucho tiempo, viviendo como estudiante. Entonces, como que ella también no sabe qué decirles a ustedes. Ella personalmente no ha, otra vez, no ha tenido esas experiencias malas. Pero a la misma vez, quiere que ustedes, si vienen a Corea, sepan que no siempre va a ser perfecto. Que sí van a poder... Sí van a tener algunas experiencias malas con, de discriminación, pero al mismo tiempo con que cada país tiene eso. Pero cuando estamos hablando de Corea, obviamente lo que yo quiero decirles como coreana es que lamentablemente sí va a haber racismo, sí va a haber discriminación. No solo porque eres musulmana, pero también porque eres extranjera. Eh, yo honestamente nunca he hablado con algún coreano sobre qué piensan sobre Islam, qué piensan sobre, sobre tu religión y ser musulmana. Yo teniendo amigas como ellas, que son musulmanas, he notado que nada más es parte también la ignorancia. El racismo siempre siento que viene por la ignorancia. Eh, al igual que afuera de Corea, por ejemplo, cuando yo vivía en México, sentía mucho la ignorancia de gente que pues, no sabe nada de mi cultura y por eso tienen esta fobia de algo diferente, de alguien diferente que ellos y creo que es lo mismo aquí en Corea que cuando viene de, de una religión tan diferente lo primero que es les da miedo eh, y es algo muy triste porque siento que deberían de tener, querer, querer saber más, tener más curiosidad si encuentran algo que no saben mucho de alguien o una, una religión o algo este, pero aún, aún hay mucha discriminación aquí en Corea de cosas que o gente que son diferentes entonces pues eso es lo que les quise decir llamé a mi amiga para comprobar pero dijo exactamente lo que yo pensé que iba a decir que si sí hay discriminación ella no lo sintió mucho pero de seguro sí hay <ríe> básicamente eso es este creo que lo que enseñan en el internet en las películas, en cómo los estereotipos de muchas cosas, no solo de musulmanes, pero también de cómo son los mexicanos o cómo son los chinos, cosas así en, en, en las películas, afectan mucho y cómo las personas aquí en Corea, que son muy ignorantes de otras culturas, piensan en esa cultura o esa religión o esas personas, este y es muy triste. Por eso siempre digo que necesitamos a más gente hablando sobre estas cosas más, más sobre la realidad de cómo es en serio y traer más a personas a que cuenten sus historias, cuenten sus experiencias en cada país, en cada cultura, en cada religión o todo eso, sus vidas, eh, y hablen más y escuchen más y estén más curiosos. Quédense curiosos, siempre. Creo que... Tratar de entender, saber, no entender al 100% porque nunca vamos a entender a otra persona y su vida al 100% otra vez. Pero tratar de entender, tratar de saber más, eh, querer saber más de otra persona y de otra cultura. Por ser diferente es algo tan importante viviendo en esta sociedad tan global e internacional. Pero muchas personas sienten que solo quieren quedarse en su, ¿cómo se dice? En su burbujita. Porque sienten que eso es más cómodo. Y obviamente sí es más cómodo quedarte ahí, pensar que tu vida así en tu burbuja es it, es todo. Pero no es todo, hay muchísimo más afuera de tu burbuja, hay muchísimo más afuera de tu casa. Por eso es que amo hacer mi contenido, porque creo que muchos de ustedes también aprenden mucho, abren sus ojos más, abren sus mentes más, escuchando historias así aquí en Corea y sabiendo que aquí en Corea no todo es negro o blanco, eh, hay muchas cosas increíbles y malas. Eh, al igual que en cada país pero quise hablar sobre esto en especial sobre islam y musulmanes porque siempre hablamos de Corea, latinos, bla bla ah, aquí en este canal pero siento que hablando con mi amiga también hoy he notado que yo siempre he sido como una minoridad y siempre he crecido siendo una minoridad pero ahora ya no lo soy en este país y mi, mi amiga, teniendo amigas que son una minoridad, básicamente en cada lugar que va, hasta ahorita esta edad. Quiero cambiar eso para ellas, como quiero cambiar esa experiencia para esas personas que son la minoridad. O sea, quiero poder hablar de esas minoridades más en este mundo, no sé. Ay, no sé, no sé, no sé qué iba a decir. Pero bueno, como ustedes pueden ver, ya no puedo hablar... Hoy se me está haciendo muy difícil seguir hablando, expresándome bien. Y tal vez debía hacer este video otro día, pero pues ya lo hice, ya lo grabé. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, deje, mándenme más mensajes de voz al Instagram de Cotorreo Coreano. Pero neta, ya creo que voy a tener que acabar este video. Porque luego, si sigo hablando, no me van a ni me van a entender ahorita. No puedo hablar. Neta, no sé qué está pasando. Creo que es por la cafeína. Tome todo esto. Creo que es por eso. Pero bueno, ya voy a descansar un ratito para que pueda hablar mejor. Los veo muy muy pronto en mi siguiente video en este canal y en mi siguiente episodio. También, otra vez, sigo subiendo videos en mi segundo canal, Jimuni, Así que síganme por allá también. Para los que están en México, vayan a checar mis mascarillas de Tuyo Beauty. Y los quiero muchísimo. Los veo en mi siguiente video. ¡Adiós!